Hola, hola, Bueno, esto es aquí Somar comentando Un día más en la taberna Y hoy, por fin, estrenamos y arrancamos La beta de Blood Bowl Entonces, estando como estamos Volvemos a entrar, el menú Lo de siempre, lo que ya vimos la anterior vez Bueno, ahora han añadido un pequeño tutorial Pero la cosa es, nosotros como al fin y al cabo Vamos a testear y queremos testear la beta En castellano, en español Vamos a Opciones Juego. Vale, vamos a cambiar el de este en español, confirmamos. Y aquí ya hay cositas, porque por ejemplo, cuando entras de nuevo en, en las opciones, hay un montón que están sin la traducción o ¿no? que la traducción falla. Fallo uno. Por ejemplo, aquí lo he cambiado de para que lo veamos, ¿no? No se ve qué se supone y qué quiere decir este este El mensaje, esta notificación, este pop-up. Así que vamos a confirmar, vamos a entrar, vamos a jugar el tutorial. Campaña. Vale, exacto. Fitness Club. Con un equipo de orcos. Confirmamos. Vale. Y arrancamos tutorial. A ver qué pasa. El 2499. Además está bien porque ya es un, un primer contacto ¿no? con lo que será la campaña. Uh, seis de las más influentes marcas en el viejo mundo deciden celebrar un extraordinario partido de, o torneo de Blood Bowl los mejores equipos responden a la llamada para el torneo que marcará la historia del Blood Bowl. Vale, choque de patrocinadores, ojito, seis sponsors es tan televisivo pero a muerte el trailer, eh Vale, eso es, entiendo que son los los seis equipos Clase de equipos Choque de equipos Choque de sponsors Hey there, loser hey, hey, a a the the Blood Bowl was just about spilling blood and wrenching and balls You're Estás the big leagues now That's why you need a sponsor ¡Guanten sus games y te daré unos contratos con las compañías más poderosas del mundo! ¡Rápidamente, con big money, comes big trickery! <ríe> Hasta guau. Uh. No sé si serán los tres partidos. Tampoco entiendo qué quiere decir esto de las marcas. Pero bueno, este va a ser nuestro primero. Nuestro primer partido. El primer entrenador del choque de los sponsors... ¡Ojo! es un appetite for victory es raro! para captain of the Tático, que vale, o sea, tenemos que ganar a este equipo. Cargando informaciones. A ver. A ver qué nos enseñan. Uh. uh. Vale, o que sea, okay. en el tutorial nos van a explicar cómo repartir un en un campo de Blood Bowl. A ver qué nos enseña. Uh ¡Oh! ah, ah, ah, ah, Este, si os acordáis, fue para la cámara. Ah, vale. No está traducido el tutorial. Efecto, primer me fallo. Vale, aquí lleva el balón al final del campo, al final contrario del campo, el que más veces lo haga gana. La posición del balón está aclarada. Vale, móvil el pulsor a los lances de la pantalla, ¡Pua! y no tiene los objetivos. Con la Q y con la E para rotar, vale pilla jugador hombre, porque lo estoy leyendo aquí y ya sabemos cómo funciona, ¿no? vale y porque lo vimos en la beta anterior vale vale, este es el movimiento del jugador, sí vale, continúa para recogerlo me parece tan... que esté... he traducido a medias no sé, no me gusta para nada Vale, tienes un D6. Vale. Y me muevo hasta aquí. Parece que esté en, en Spine English. Vale. Ok, y entiendo que me muevo aquí. Y me estoy jugando en esquiva. Tiene el placaje de un oponente. Que son las 8 casillas de alrededor. Vale. ¿Qué del training de, programa de, de, Orkidats, sponsor de Vale, confirma la canción de esquiva. Very, very vale, y te la juegas. Ah, vale, esta. Ok. Lo que no me acuerdo es cómo era, con la L. Sí. Vale. vale, para que te des cuenta de que una vez has movido ya un jugador en la anterior no lo puedes mover y placas aquí vale, que comparas la fuerza y dependiendo de la fuerza pues mejor operar, obvio que te va a salir bien vale, aquí Uy. Vale, los plaquejes básicos. Fin de turno en la zona de arriba. Vale, ok. Ahora, bueno, vale. O sea, para que repitas las acciones. Aquí te enseñan los dos dados. Que cuando compras la fuerza y tú tienes más que el otro. Uh. vale o sea si tienes esto el atacante derribado estás en la F vale y con este empujas y ya está vale o este movimiento en verdad es malísimo vale dado vale defensa derribado aquí y persigo Vale, y el balón vale, cae aquí Vale Siguiente desafío Vale, te va planteando situaciones Vale, con el ogro Aquí son tres dados porque la diferencia de fuerza es muy vasta Vale Vale, vale, vamos a movernos Dale, ahí rey No lesionas ¿No te lo va a enseñar cuando lesionas a alguien? That's a good for this vale. Hey, Puf. Las traducciones parciales. Es que además me cuesta hasta traducir luego en las traducciones parciales que hay. Vale, ok, o sea, son cosas a cambiar y ya está. Vale, nos levantamos. Vale, ok, si te.. Nos vamos la esquiva al 50%. Vale, vale. Obvio, no, no ibas a fallar. Plana placaje with your ogro. Dale ahí. Vale. Lo tumbamos. Nos movemos. Y ya. Hemos tumba el balón. Pillamos el jugador. Recogemos. Vale. Vale, y ahora me vas a enseñar. Las acciones de.. Bueno, aceleración. A por ellos. Del 2. Dale, Rey. ¿Veis? que te salgan los dados. Después de que tú vayas corriendo No me gusta Pero bueno, me sirve touchdown down Estas entrenadoras humanas Son diferentes a las que vimos en, el otro... en la otra beta eh Bueno, teniendo en cuenta que es otro equipo Distinto Estos son las alianzas del viejo mundo Y no... Eh... Oh, ¿Habéis visto El entrenador de mano? Desafío con... Ah, pasa al siguiente. No podemos verlo. ¿No me vas a dejar girar? ¿Seguro que es al menú principal? No. Ah, bueno. <ríe> si me lo estás diciendo, pues sí. Vale, ok. Uf, vale, son los cuatro capítulos que hemos completado. Digamos, los cuatro eh, ejercicios dentro del primer tutorial. Vamos a poner en inglés porque literalmente me está petando la cabeza tratando de traducir las cosas a en... Al vuelo. ¿Vale? Okay. Vale. Aquí nos presentan otro de los equipos. A ah, nuestro no, es serco. Ojo. la entrevista post partido en uh, directo vale no sé mola por... está guay porque estamos viendo cinemáticas del del juego de la historia esos pequeños detalles ahí que queremos ver ya ojo ojo, ojo. está súper bien porque supuestamente solo hay cuatro equipos dentro de la de la beta que son humanos no Sí, humanos, bueno, los humanos imperiales, los elfos, los orcos negros, y ahora teníamos los enanos también, pero es que en este tutorial estamos viendo. Ya hemos visto eh, dos equipos de Alianza del Viejo Mundo, que sabíamos que iban a estar disponibles, y además estamos viendo también, ahora, en este caso, estamos viendo Equipo del Caos o algo así, porque son así Bloqueadores elegidos, hombres bestia, el minotauro. ¡Qué guay! Vale, vale, vale, vale. ¿Qué me están pidiendo? Ah, no, no, aquí. Vale, me muevo aquí y hago así. Vale, ok, selecciono las, las acciones, o debo seleccionar las acciones con el teclado. Es que esto, yo pienso que esto les faltó en la primera beta, porque no había, no había tutorial y la gente iba muy perdida, o sea era difícil. Vale, ya, o sea después de hacer un blitz yo puedo placar y moverme y ya no tengo más blitz, vale para el turno. Vale. Ok, perfecto, vale, ahora hago el placaje y tengo la asistencia, bien, Ojo, puedo hacer esto porque tengo, eh, ¿Qué? Bueno, pero vamos, los salpozo. vaya, vale, bueno, son pequeñas cositas, está bien, está bien. Vale, cuando tienes una acción fallida Es un turnover. perfecto Siguiente desafío Vale O sea, los Blitz se resetean cada turno Y solo tenemos uno por turno Vale, Va, tenemos que declararlo Primero antes de movernos ¿Se declara solo? Eso es algo que quiero ver ¿Se declara solo? O sea, ¿tú puedes hacer así y te lo declara? Sí Ah, bueno, no lo sé, eh Espérate Vamos a marcarlo aquí y hacemos así Y te lo declara solo Vale Está bien, o sea, hay que fijarse en los indicadores de abajo Otro turno al pozo ¡Ah, no! Oh, porque tengo el bloqueo Vale, lesionado Maravilloso Además está muy bien porque sale... Debería mantenerse más tiempo en pantalla, pero me gusta, está bien. Ah, vale. Puedes pasar el cursor para ver la información. Bueno, no me está dejando, pero... No, no me está dejando verlo. Vale, aquí tenemos el log de lo que ha ido ocurriendo. Que está bien. O sea, para ir chequeando qué ha pasado. Hemos, hemos usado... Bloqueo, la armadura hemos pasado la tira de armadura que tiene que ser nuevo más, hemos sacado 10, Lo aturdimos y además luego lo lesionamos. Ah, no, ah no, no, no, no. solamente aturdido. Dos más cuatro son seis. Vale. Que no te pone mínimos a la hora de lesionar. Vale. Ok. Uh, ¿para qué? ¿El 3 que es? Ah, vale mo El mo movimiento y una Acción sucia Vale Ahí, ahí, te, ense te enseña a hacer A ser guarros, eh no, no es de lo mejor, pero suele valer Vale, caos, y te lo quitas de en medio Y no te va a pillar el árbitro No te lo va a enseñar Lo podía haber expulsado vale, vale, Ok Para que no se levanten oh, Ah, Lo vamos a trinchar y con quién vamos a trincharlo, con el... lo sabía vale toma y... LUL y lo mata, vale, o sea, te enseña ADREDE ahora es cuando te enseña lo del árbitro vale, discutimos la, deci la decisión a ver, sale el log de las tiradas? Ah, vale O sea, si, si le discutes a 6 o más A 6 O sea, si sacas un 6 Te lo discute y, y lo puedes salvar Vale Vale Ok, siguiente challenge A ver qué más nos enseña Hacer un pase Vale, que hagas el 4 aquí Esto está súper mal hecho, en verdad O sea, que tú des un pase aquí cuando estás dentro de una zona de defensa y oh, es una jodienda, eh. El menudo melón le ha tirado, menos mal que lo ha cogido. Vale. Vale. Eh, no hay un, no hay jugador indicado. Está súper mal Vale, jugador indicado Nos movemos aquí Vale, ok Lo hemos esquivado o Te tienes que poner Cuerpo a cuerpo, o sea, junto al otro Para Y antes de moverte tienes que declarar Que vas a hacer Fuah. O sea, tienes que declarar que vas a hacer la acción Hacer el movimiento Y una vez haces el movimiento y ya estás a rango Para poder hacer el pase Le ordenas hacer el pase Uf Eso está muy feo Yo pienso que Indicando directamente que Vas a hacer el pase a mano O sea, que le vas a hacer la entrega Del balón en mano Simplemente debería reconocer la acción De golpe y no tener que hacer Vale, me muevo y otra acción de ok, ya que estoy aquí, doy el doy el balón mm, Comparando, comparando con el Blood Bowl 2 precisamente esta acción no me gusta como está montada así como la interfaz en general y los movimientos de ok aquí selecciono, pulso pulso el espacio para confirmar acción bueno, es distinto del, al doble clic Teníamos antes, pero bueno, no está mal. Es, son ligeros, pero esta, esta no No está bien, ¿eh? Vale, eh... ok. Y ahora voy a, a El último desafío que es orcos contra orcos. Entiendo, y ahora nos enseñan más cinemáticas. Esta es la del enano, por favor. No es que sí? Ah, no. Jajaja runs! Lord Borak. Hombre, la verdad que un que un goblin Crezca hasta un troll. Uh, no sé qué ha pasado ahí en medio, pero algo de piedra bruja ahí me cuenta. Vale. Okay. Y es que esto que son full orcos, ¿no? Está medio equipo tumbado. con Barak. Jugamos contra él o con él. Creo que es contra él. And Verag pitch to, well, to the team's uh, vale, un aquí. I should probably say something meaningful to all our Cabal vision viewers. What? Ah, o sea, tiene que ser como ellos te dicen y no puede ser de otra forma, vale. Vale, usamos un reroll. roll Va, ok, tan introducido y te han enseñado el red roll. Perfecto. Vale. Siguiente selecciona el poder indicado Un bloqueo Ok Vale, damos la secuencia Buf Vale, uso un robot... Vale, aquí Ok, tiene escurridizo eh. Vale, nos vamos a quedar Varag, un ex-slave que sus Real Vale, nos vamos aquí y ya está. No pide nada más, ¿vale? Ah, un. Uh. Un Jump over ¿cómo es? Tal que así. ¿En serio está en la secuencia? Dios, vale, bueno, irá palmado todo perfecto usa el apotecario cómo usamos el apotecario ah vale aquí oh cuidado Ojo. vale o, o se muere o sin o sin lesiones perfecto vale o sea si ponen el si colocan el balón porque aquí LOL, ¿por qué te dije que lo pongas aquí? Play again. Ah, guarda, vale. Ya entendí, o sea, con este te mueves aquí. Vale, vale, vale. Y ahora vienes con este señor. Exacto. Aquí. Vale, y lo empujas. Vale, lo empujas y nos quedamos. Pero enséñame luego que lo he tirado fuera del campo. Ay, ay, ay, ay, ay, engorilarse. Ok, vale, y lanza el balón. Nos van a hacer jugar O sea, jugarnos esto es una barbaridad Tenemos que evitar dos orcos En serio Venga Vale Y llegamos Con la aceleración Ah, oh, bueno, sí Y te la regalan. ¡Ea! ¡Campeón! ¡Vale! Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, no sé sensaciones agridulces okay, te te te cosas pero uf, te dejan muy a tu bola para que aprendas cómo realmente debes hacer las cosas porque bueno, a ver, es un tutorial básico, ¿no? Te están enseñando las mecánicas, no hay que ir más allá tampoco. Pero. Es. Vale, sí, ya está. Ya somos. Vale, ya nos hemos familiarizado con las cositas del Blood Bowl. Ojo. Ojo. Breaking news. Oh, ¿Han descualificado mi equipo? The NAF declared that the <laughs> <big> <laughs> team will not be allowed to continue in the clash of sponsors competition apparently they were caught red-handed dipping into the d6 bag blood samples taken by the sports doctors confirmed the presence of illegal substances if they'd read Lord Warrock's official biography they'd know how to avoid these kind of thing <laughs> <Priory>. <laughs> Rufus bottomm for the team's agent was quick to stress his confidence in his coach. we're going to rebuild our team and continue the clash of sponsors after all it's one of the players that were suspended Ah, oh, vale. Vamos, que te pueden quitar a los jugadores, pero puedes seguir con el equipo como tal. Solo han baneado o descalificado jugadores. Vale. A ver, como tutorial. Sí, está interesante, te enseña cosas básicas que necesitas saber para jugar y te lo hace rapidito. No, sencillo. En media horita estás listo para jugar. De ahí a que te vaya bien jugando Ya es otro tema totalmente distinto eh, Vale, no tenemos equipos Uf, Pues ya crearemos nuevos equipos Eso lo veremos en el próximo vídeo Donde nos crearemos sí o sí El equipo enano Y lo prepararemos para jugar un nuevo partido un partido, jugaremos primero un partido rápido contra la IA Y luego nos meteremos rápidamente a un partido online, a ver si se puede De hecho, creo que solo se puede online, que no se puede contra la IA No sé, lo descubriremos más adelante, pero por no alargarnos hasta aquí lo vamos a dejar hoy Lo dicho, tutorial rápido, sencillo Hay algunas cosas que no te enseña tácticamente En el sentido de, ok, te estás jugando... Dos esquivas para coger el balón, o estás haciendo un pase que a, a un jugador que ya está marcado, y eso son como cosas que literalmente te puedes ahorrar: ¿qué? que es asumir riesgos de gratis, porque patata, y no está bien. Y deberían puntualizar a lo mejor un poquito más en ese tipo de cosas, pero sí, no es, o sea, es un tutorial decente para aprender lo básico y debería haber más cositas de puntualización. A lo mejor estirándolo un poco se hace largo, pesado... No lo sé. Pero bueno. Y bueno, el otro punto a añadir es la falta de traducción. Mm, si es posible y tiene la opción de añadir los juegos en, en castellano... Porque bueno, te, te da la opción. Pero la mitad de las traducciones fallan... Mm, no sé. O sea, es una beta-pale, pero... Es la segunda. Podían haber iterado un poquito en eso. Lo dicho. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Y...